Bien, estamos con el ministro Claudio Polis, una obra importante por varios aspectos, hablar de lo que es la movilidad, la seguridad vial y sobre todo también el trabajo que lleva adelante la unidad de vialidad urbana, ¿no? Así es, bueno, esta es una obra que para nosotros tiene una significancia especial, esta la hicimos 100% por la administración, eh, esta se hizo con los recursos de la provincia y con los trabajadores de vialidad urbana y es una obra que, bueno, son mil, casi 1.300 metros, 1.260 metros de pavimento de un ancho especial, tiene 8.50 de ancho, un poco más ancho que las calles comunes es por el tipo de tránsito que va a tener esta calle que pensamos que puede ser un aliviador, digamos, de, de lo que es la Avenida Independencia y también la verdad que es especial por la cantidad de inconvenientes que nos fuimos encontrando cuando empezamos con la obra y por suerte a todos los inconvenientes lo hemos podido solucionar eh, debido a la experiencia y a la gran calidad del trabajo que tiene el personal de Vialidad. Así que para nosotros esta es una obra eh, especial y significativa. En este caso, hormigón armado, pero también la, la, el área de Vialidad Urbana que viene con distintas características de hormigón, ¿no? Así es, nosotros estamos trabajando, en este caso es una calle con una pavimentación de hormigón, por las características de uso que va a tener la calle, es necesario que sea de este material por la resistencia que tiene. Eh, y en otros lugares donde hay menos exigencia, estamos trabajando con asfalto caliente, digamos, que también tenemos nuestra, nuestra propia planta elaboradora de asfalto. Estas cuestiones que parecen no tener mucha significancia, en realidad, eh, son muy importantes porque nos permite abaratar el costo de la obra y entonces más, con la misma plata podemos hacer un poco más, digamos. Cuando, cuando se manejan bien los recursos. Así que creemos nosotros que si nos mantenemos en esta tesitura, nosotros vamos a poder tener eh, un programa sostenido de pavimentación en la ciudad de Corrientes eh, pues hacia los próximos años. Además, hablamos de capital por el impacto que tiene, pero del mismo modo se representa en otras localidades de toda la provincia. ¿no? Sí, ahora dentro de un ratito vamos a estar eh, viajando a la localidad de San Lorenzo, que es otro lugar donde se hizo una pavimentación eh, en esa localidad se hicieron 16 cuadras de pavimentación acá cerca también en San Cosme con la misma modalidad eh, estamos haciendo 22 cuadras en principio eh, y estamos tratando de manejarnos digamos, con las ciudades que están cercanas a la provincia a la ciudad a la ciudad capital porque entonces no tenemos que mover los equipos de acá eh, pero la verdad es que también estos equipos son móviles y en algún momento podemos también trasladarnos a otros lugares de la provincia si fuese así necesario.